Hola y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a mostrar 8 formas de hacer un soporte para celular usando materiales caseros ¡Vamos! En un tubo de papel higiénico trazamos un triángulo de esta manera Hacemos lo mismo luego al otro lado. Es importante que ambos queden apuntando en la misma dirección. Luego los recortamos. Y listo, tenemos nuestro soporte para celular. Completamente gratis. Abrimos un empaque de seda dental y lo colocamos boca abajo. En él podemos perfectamente apoyar nuestro celular. También funciona con un empaque de seda dental más grande. Una forma genial de reciclar el protector de tu último vaso de café es hacer esto. La aplanas y dibujas una especie de barbilla en ella. Luego la recortas. Y listo. Tenemos un soporte completamente gratuito. Inclusivamente podemos hacer lo mismo con el vaso Una excelente forma para utilizar los cassettes viejos es sacarlos de su caja, pararla y simplemente con esto ya tenemos un excelente soporte para nuestro celular y funciona tanto vertical como horizontalmente. Para la siguiente solución utilicé 6 codos de PVC de media. Seis uniones de PVC de un cuarto, aunque en realidad deberían ser 7, Una tapa y una T. Luego estas piezas se unen de esta forma. la tapa es para agregarle un poco más de estabilidad también podemos utilizar un poco de pegante para unirlas Puede funcionar perfectamente como un soporte vertical o con algunos pequeños ajustes como un soporte horizontal. A un gancho de carpeta le sacamos las patas y lo doblamos. Luego en uno de sus extremos le colocamos otro gancho. Y de esta manera tenemos otro soporte ultra rápido de hacer. En un cartón calcamos la forma del celular. Y luego la recortamos. Después la doblamos por la mitad, de esta forma. Le dibujamos una forma de barbilla haciendo un semicírculo en la parte de abajo y luego una línea recta. Y recortamos. ¡Y listo! Tenemos un soporte completamente perfecto para ver mis videos Funciona tanto vertical como horizontalmente En una tarjeta de regalo que ya nos sirva, trazamos un punto a un centímetro de uno de sus extremos Luego otro punto a tres centímetros de ese punto y en cada uno de ellos trazamos una línea recta. Ya. Luego los doblamos sí, ver, ¿no? por las líneas que acabamos de hacer. ¡Listo! Acabamos de darle un buen uso a una de esas tarjetas de regalo que no servían para nada. Finalmente podemos tomar unos anteojos, abrir un poco sus patas y apoyar allí nuestro celular, de esta manera. Esto ha sido todo en este video, si te gustó no olvides darle pulgada arriba y suscribirte, hasta pronto.